El equipo está en la final. ¿Qué sensaciones te deja todo esto? No, bueno, pues muy contento, ¿no? Primero que nada agradecido con Dios, con, con el equipo, con, con la institución y, y sobre todo con la familia, ¿no? Con toda esa gente, la afición que nunca deja de apoyar, que, que están las buenas y en las malas, que a pesar de todo sigue ahí, sigue alentando. Claro que no fue el resultado que, que esperábamos, ¿no? Nosotros tratábamos de salir a, a proponer, era lo que intentábamos, era lo que pretendíamos, lamentablemente a lo mejor no se nos dio. Pero estos partidos se ganan como sea, no se ganan como sea, oye, y hay que disfrutarlo porque llegar a una final creo que no es cualquier cosa. Estamos a dos pasos de, de, de conseguir el objetivo que nos trazamos, no desde el inicio del torneo, sino desde el inicio de la pretemporada y pues bueno, muy contentos pero ya enfocados en, en la recuperación y en el siguiente partido ya pensando en, en disputar los 190 minutos a tope, dejando el corazón dejando el alma para conseguir el objetivo y, y, y bueno, consagrarnos primeramente a Dios Este ha es sido uno de los mejores momentos de tu carrera Alan, sumado a lo que hiciste con selección ahora la final, ¿es de los mejores momentos de tu carrera? Sí, claro, yo, yo creo que desde que inició mi carrera este, estoy en, en el mejor momento de la misma estoy totalmente agradecido con el, con el Club Santos que fue el que me dio la oportunidad de de poder crecer, de poder desarrollarme y poderme estar consolidando en la Liga Mexicana. Obviamente al cuerpo técnico, a Guillermo y a su cuerpo técnico por darme la oportunidad y las herramientas necesarias para hacerlo. Y bueno, yo creo que, que sí, efectivamente es el mejor momento de, de mi carrera, pero me queda, me queda mucho por mejorar. Y, y como siempre lo he dicho, mi tope es muy, muy alto. Faltan muchas cosas que puedo hacer todavía, el tema de, a lo mejor de, de asistencias, de goles. Que obviamente se, se, dará, se dará dando con la experiencia, con el tiempo, con los minutos, con la ayuda de Dios, con la, con la confianza en, en el mismo. Y bueno, pues contentos y a seguir sumando y a seguir trabajando para seguir mejorando, primero como persona y después como futbolista. Era un equipo que corre, lucha y pelea los 180 minutos, todo lo que dura el partido. Esto es de destacar, ¿no? Sí, claro. Este es un equipo que, que nunca deja de correr, que nunca deja de luchar, que nunca deja de apoyar, que se muere en la raya, que se muere en, en el campo. Primero por el compañero, después por uno mismo. Deja todo. Creo que se ha venido notando y, y, y se ha venido reflejando a lo largo del torneo. Por algo estamos en la final y creo que en la final no será la excepción. Creo que, que al contrario, tenemos que redoblar, triplicar, este, eh, hacer el esfuerzo mil veces más para poder eh, co eh, conseguir el objetivo final y creo que este equipo está para eso, para mucho más agradecido con el equipo que nunca deja de apoyar, es un equipo humilde, es un equipo unido, un, un equipo que nunca se queja, un equipo que, que siempre trabaja y por algo eh, se ve reflejado en el torneo y en la cancha. La última, que le hizo a la afición, Alan, que está feliz por el tiempo del equipo? No, pues nada, primero y más que nada agradecerles por todo su apoyo, que obviamente esto, esto también es parte de ustedes, que sin ustedes no, todo esto no sería posible queremos y, y, y los queremos ahí al lado de nosotros, pegados para, para que esta unión, esta fuerza que tenemos se haga reflejada aún más todavía para podernos consagrar como campeones y bueno, agradecerles nuevamente y, y poder estar ahí a un pasito, a dos pasitos más de, del objetivo final. Toma el lugar de Jared Borghetti sí. todas las preguntas eran y vienes a reemplazar y vas a poder reemplazarlo y qué se siente ocupar el lugar de Vicente sí, sí. Matías de, de Jared Borghetti y solventó, solventó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 El gigante no es Tigres, el gigante no es América, el gigante no es Cruz Azul, el gigante no es Chivas En la época de los torneos cortos, el gigante sí, no, puede estar, Toluca, se puede va estar por su no, Pero Santos echando, está relevante ahí todavía Por eso, pero tú lo dijiste, porque es un tema regional, porque se habla más nada en la comarca que Nunca no, no, van a tener todo el poder mediático que puede tener un equipo como Guadalajara, como América En todo el territorio nacional y más allá de las fronteras En la época de los torneos cortos, nadie como Santos se acabó, es así y estamos sí? hablando que de un, que es un equipo perdedor, no, una es tremenda y grandísima institución, en verdad, tremenda y grandísima institución. Eh, el norte se magnificó con esta clase de jugadores, con Chucho Benítez, con Bozo, por supuesto, con el compañero Burguetti, pero... No, y Marchesín y y, y, espérate, y, buscando. y luego izquierdos, oh, el oh, defensa oh, central, es decir, defensas, jugadores de una tremenda calidad. Y hoy lo que dijiste, que me gustó mucho, Gracias, para por la situación anterior que no te gustó de mí, quiero sí. decirte, los novatos que tiene Acevedo, Osejo, sí, sí, sí. Eh, Ocampo, Jovencitos mexicanos. Campos, el lateral izquierdo, sí. qué jugador el chico ese. Después, eh, el mudo Aguirre. Después, cómo soportó la temporada almada, uh -huh. porque estaba lastimado, el mejor jugador para mí, que es Goriana, el mejor que tiene, lo soportó porque estaba lastimado junto con el uruguayo, que, es, que sigue estaba. estando lastimado. El huevo. Pero aguantó a Valdés, que es el jugador más importante y que es el jugador que le puede hacer daño ahora a este Cruz Azul, de local y Profesor. de Y sí, Esto lo digo con ah, respeto. Sí. En algún momento Santos era socio Águila. Ah, sí. Recuerdas? La cantera porque de la era América. La cantera, o sea, cantera o sea cantera eh, sirve Bozo, va para allá, y sirve y va de va para allá. Como les Pachuca sí. con Chivas. Que es el equipo al que más te ha a Pero, pero ¿sabes qué? En América no, no, no. sí funcionaron. Sí. Los que ah, han llegado... Ah, no, no, no, exacto. Por eso o sea, dudo. En, en América sí funcionaron. Por eso dudo. Claro, Por eso claro, dudo, también. porque claro, no es de ese claro, tamaño. Claro, claro, bueno. claro, claro. los, los, los Llegó a Domaitis, Héctor sí. a Domaitis, sí. Benjamín Galindo... Eh, que jugaron en los dos equipos, además. Nicolás Ramírez. Ahí, nada más decirte tres. Ahora, pero, en la ida, profesor Mario Carrillo, sí. en la ida, ¿el favorito Santos o Cruz Azul? En este partido... Solamente en la ida. Santos, sin duda. Pero espérate, tranquilamente, Santos... Va a ir encima. Va a ganar en la ida. Oye, Con estadio, guiño-guiño al 70%, además, ¿eh? Porque eso va a ser factor. Y otra vez, guiño-guiño, estadio al 70%. O sea, ¿Qué me quieres decir, Toño Rodríguez? Que, que a lo mejor hay más del 70%. Que Santos va a llenar el estadio. No lo sé, espero que no. Espero que no, pero no sería la o primera que, vez que lo veríamos. hagan en un pachucazo? No sabemos, es el futuro. Vamos a ver qué pasa. Ya con que sea 70% que legalmente lo tienen Ahora, autorizado de parte de, del gobierno, ya, la gente, sí, bueno. la gente Dice va a el ser profesor factor. Mero Carrillo que Santos es favorito para la claro, ida. Va a, a ganar, ganar la ida y el partido que va a ganar. Sí, sí, sí, yo tengo a Santos ganando la ida. O sea, Cruz Azul se va a ir sí, perdiendo señor. la ida de Alberto Oye, Franco. Sí, ¿Difieres o concuerdas? Sí, puede ser. Pero yo no veo, perdón, profesor, no, no, lo que usted no. diga es ley. Aparte yo no veo un, un partido, ojalá me equivoque en serio. No veo una serie atractiva, veo mucho más atractiva la ida que la vuelta. ¿No? pero yo, yo creo que Juan Reynoso es sumamente inteligente para decirle a Santos, ¿quieres venir? ¿Y ¿Y ¿Quieres le a a atacar? Ven, te voy, a esperar, pero no vas a pasar. Hablaba el profesor de un muro que va a plantear Juan Reynoso, plantear. y entonces ese muro, dudo mucho, o sea, tú, tú dices, es que Santos va a golear en la ida. ¿Que puede Santos no, hacerlo uno, sí? ¿Que ahora. se va a dejar Cruz Azul? No, no, va a ponerle no, un muro, claro. pero la intención de Santos toda la temporada es ir adelante, ir encima, no le queda de otra, no le queda de es, otra. Ir en segunda, ir en segunda, ir en tercera. Cruz no Azul, entonces, para ustedes tres, pierde la ida. Pausa oh, sí. y venimos con más. ¿Para ti? Para mi tambor. Ok. <risa>